¿Qué tal amigos? Soy Rextor y bueno, lo primerito que hay que hacer es ir a Fort Carson. Bueno, ¿y por qué carajo ir a Fort Carson? Porque en Fort Carson se encuentran muchas freeways. Y bueno, exactamente en el punto que les dije hay muchas freeways. Lo siguiente que vamos a hacer es llegar y acercarnos a nuestro freeway y subirnos. Una vez que nos subimos vamos a seleccionar en el mapa exactamente dónde es que nosotros queremos llegar. Exactamente donde nosotros queremos llegar es al área restringida, como se le conoce en el mapa. Listo, seleccionamos el punto y nos vamos. Bueno y antes que nada quiero aclarar que estoy un poco afónico y que mi voz es así. Y bueno, eh, todos se preguntarán por qué carajo primero voy al motel. Primero voy al hotel porque, exactamente aquí, hay muchas motos. ¿Por qué tanto digo esto de que hay moto o no hay moto? Porque debemos encontrar un lugar preciso donde haya moto freeway. Ya que este es el único requisito que pide para poder ingresar a la área 51, área restringida como ustedes quieran decirle. Una moto freeway de cualquier color pero con todo de que sea freeway pueden entrar en el horario que ustedes quieran día, noche, mañana, tarde con tal de que consigan la moto freeway bueno y lo primero que ustedes van a ver cuando entregan al área 51 son las 5 estrellas como pueden ver en la pantalla aparecen las 5 estrellas y lo primero que hay que hacer ahorita es ser algo cuidadoso al momento de parquear la moto exactamente deben parquearla como yo lo estoy haciendo Retrocediendo y todo ¿Por qué? Porque bien? Porque el momento de salir o entrar No van a poder hacerlo Y ahorita lo único que van a hacer Es bajarse de la moto Y automáticamente es entrar a la n 51 Esto sí es el de 51 policía de Entonces salen las 5 estrellas Y bueno Van a llegar más policías Si ustedes quieren Utilicen cheats Claves O códigos O como quieran Aquí estaba por donde tenemos que salir Exactamente por ahí tenemos que salir eh, como pueden ver está lleno de puros policías Y acá que tienes que matar a los policías Y bueno, ya les dije Si quieren utilicen claves para eliminar las 5 estrellas Pero a ver, yo prefiero jugar así porque me parece más divertido Y le veo más sentido al videojuego Y bueno, ahorita voy a demostrarles un poco lo que es el área 51 Ahorita vamos a bajar Lo que vamos a hacer ahorita es dispararle porque es madera Y bueno, es como una especie de un kill que hay ahí o no sé qué carajo pero es algo muy grande no sé para qué de policía y bueno y ahorita lo que vamos a hacer es caminar para buscar el radar caminar caminar caminar y bueno ahorita le vamos a disparar a lo que es como unas vallas debajo de esta mesa se encuentra un, un tal de cuantivales pero no, no, no lo necesito pero bueno, vamos a otra sección otra sección donde vemos que son como unos tipos de laboratorio donde supuestamente se dice aquí que muérete maldito, muérete, muérete, muérete, Headshot, bitch. Y bueno, y. Que es un laboratorio que le hace exámenes a los a los, a los alienígenas y todo el cuento, que hay cosas muy misteriosas. muérete muérete, muérete. muérate Y bueno. Eh, caminamos y no encontramos nada misterioso, sino que hay ciertas cosas que te llaman la atención, como es esto de aquí que no sé qué son estos aparatos y supuestamente aquí encontramos un chaleco antibalas pero aquí supuestamente en estas mesas les hacían exámenes a los alerígenas como les estaba diciendo y hay unas máquinas que te llaman hey, la atención no sabemos para qué caras son pero son raras y bueno ya vimos algo del área 51 falta por conocer mucho y lo único que quiero hacer ahorita es llegar al al radar para mostrarles muérete deja de molestar y quiero llegar al, al radar porque me persiguen los fucking policías que ocultan, que ocultan aquí señores, que ocultan tras vivo ayuno, bueno ahorita camino para llegar al radar donde supuestamente este radar eh, vigila todo lo que es toda la toda la ciudad de, de este juegazo pero el sí no es toda la ciudad para mí solo es una parte quiero llegar rápido ya Muérete, malito, muérete ahí vienen más bueno Márete, márete. Estamos a unos pasos de llegar al radar. Como pueden ver ya se le las estrellas que él llevaba al límite toda esta mierda. Entonces ya llegamos al radar. Y bueno, pues me voy a tomarle unas fotos. Unas cuantas fotos y me subo encima. Y miramos que eso dije que el radar mira todo lo que es.. todo el mapa, pero no, yo creo que solo es una parte de aquí del desierto. Bueno, ahí le tomo una foto. <ríe> no, no la tome, maldito, no se deja tomar Bueno, ahí miramos que hay ciertas pruebas Ciertas cosas que te llaman la atención Que si no fuera por estos policías Les mostraría mejor Aunque me parece divertido matarlos Porque vienen y como que quieren Tapar el sol con un dedo Y cosas no es así <ríe> Malditos Y bueno Ya vieron lo que es el radar y la H51 es lo que te mucho la atención porque Rockstar se, se pasó de verdad, se pasó mostrando esto, como siempre. Eh, para mí se, es como que un juego de mi infancia que en serio <risa> nunca lo voy a superar. Es un juegazo de verdad y, y esto me llama mucho la atención porque en serio. Es como que vivir la realidad de que abrir los ojos que no estamos solos en este mundo. <risa> bueno, y luego hablar de tanta mierda, voy a mostrarles cómo carajo salir aquí. Paramos a estas tablas, no subimos nada más. Aunque me equivoco. Súbete malito. Ya, ahorita te va a subir, se subió. Eh, bueno, y solo nos subimos a la moto con F. Nos subimos a la moto y aceleramos a fondo ya que si los policías nos quedamos ahí, los policías nos van a trincar con un solo golpe. Bueno, salimos por lo grande, por la puerta principal, que es esa puertita chiquita, y tenemos las seis estrellas. Bueno, si quieren se pueden refugiar donde ustedes quieran, pero yo no me quiero refugiar, yo solo quiero ir como un cobarde. <risa> del emplomo emploma a los policías, eh, si quieren ser so prófugos, ocultense. Y bueno, eso ha sido todo, queridos amigos de YouTube, espero que hayan disfrutado el video. No olviden suscribirse, darle like, manito arriba, como siempre. Y bueno, un abrazo, Rextor, hasta la próxima.